Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos hoy con la lección 310. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Quiero pasar este día contigo, Padre mío, tal como tú has dispuesto que deben ser todos mis días y lo que he de experimentar no tiene nada que ver con el tiempo. El júbilo que me invade no se puede medir en días u horas, pues le llega a tu Hijo desde el cielo. Este día será tu dulce recordatorio de que te recuerde la afable llamada que le haces a tu santo Hijo, la señal de que se me ha concedido tu gracia y de que es tu voluntad que yo me libere hoy. Este día lo pasaremos juntos, tú y yo. Y todo el mundo unirá sus voces a nuestro himno de alegría y gratitud hacia Aquel que nos brindó la salvación y nos liberó. Nuestra paz y nuestra santidad nos son restituidas. Hoy el miedo no tiene cabida en nosotros, pues le hemos dado la bienvenida al amor en nuestros corazones. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Amén.